Bueno, pues ya estamos en vivo nuevamente y a todo color. Así es, así es. Y les saludamos. Les saludamos en el amor del Señor sus amigos de siempre, Elida Madrigal. Y Rafael Cavazos. Así es. Bueno, esperamos en Dios Sean bienvenidos todos, todos. Que todos estén bien. Eh, hemos pasado unos días mmm, bastante complicados en así algunas es. partes. Eh, las no nosotros aquí en este lugar donde estamos, pero sí eh, alrededor. Ahorita tenemos bastante nieve todavía hoy. Así en, es. en la madrugada cayó una, una nevadita aquí más o menos regular. Así es. Y están todos los carros blancos, las calles blancas y los árboles. Blanco, los blanco, blanco, blanco. Los patios se ven bien blancos por aquí. Muy bonito, muy Entonces, bonito, pero a la vez peligroso. Pues, pues bueno, pues sí, eh, eh, hace unos días tuvimos unos accidentes por aquí en el área eh, del metroplex y pues eh, la verdad que eh, se puso muy complicado porque hubo Así es. Eh, muchos vehículos que se accidentaron, camiones eh, esos de transporte que venían y no, no se pudieron detener a, a tiempo. Sí, sí. Porque eso este fue de, en un puente. Más de 100 vehículos. Eh, eh, tremendo, no, pues, tremendo. Muchos muertos, muchos muertos que hubo. Entonces, este... Tremendo, tremendo. La, lamentablemente, todos los días siempre hay algo aquí en estas ciudades grandes. Eh, el Nitroplex, pues, abarca una población aproximadamente de 5 millones y medio, 6 millones, millones. Así, 6 millones. sí. Entonces, este, imagínese... Eh, Mucha gente con lluvia o con hielo o con nieve eh, y no saber manejar en esas condiciones porque no estamos acostumbrados aquí en esta área. Mm, pues de vez en cuando, pero, pero ¿no? No, no, no, es una. No, película. ahora sí se, se extremó el, el clima, el clima. Eh, se puso frío. Ahorita estamos como a 25 y hasta el solecito. O sea, se espera que más tarde va a calentar más y se va a empezar a derretir el, la nieve y todo eso. Así es. Entonces han sido días muy muy complicados. Difíciles, Hay apagones. Cortes eh, de luz oh, enormes. Eh, ¿sí? enormes en, en muchas partes de, del, del estado. estado de Texas. Y en otros estados también. Y en bueno, México también. O sea, están sufriendo todo. Sí. Entonces, este, ha, ha sido pues, todo un caos. Este, la verdad, este, Ay, todos los problemas que, que, que tenemos ahorita, eh, que la verdad que eh, pues sí se requiere de un poco de paciencia, un poco de, de cuidado, de atención, de estar atentos a, a lo que está pasando, eh, así es. lo que dicen las autoridades, eh, qué que, que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Cómo, ¿Cómo estamos tratando de llevar... Eh, nuestros, nuestras vidas en estos momentos que, que son de un tipo de crisis? Sí, pues eh, respetando las eh, las indicaciones que están dando... Eh, sí, para eh, evitar pues eh, peligro, accidentes y tanta cosa. Así es, entonces... Eh, no cabe duda que... Eh, Tenemos que tener cuidado tenemos que tener más precaución, uh -huh. tenemos que estar más cuidadosos, eh, manejar con, con mejor... Con precaución y a la, precaución, a la defensiva sí. también, porque pues no porque están los semáforos, ya ves que hay muchos accidentes, por la cuestión de que hay descuidos, van este, hablando por el teléfono y hay mucho descuido, entonces debido a eso también ha habido muchos accidentes y, Así es. y pues tanta cosa. Entonces eh, esa es el, la, la, la cuestión ¿no? o, o ese es el detalle no que eh, por lo que estamos pasando ahorita aquí en, en Texas eh, y digo Texas porque incluso eso ¿Es se qué? pasó hasta Nuevo León y Tamaulipas este, y Coahuila por, vaya, eh, sí, guagua, bueno. muchos, muchos estados desde, de, de México también y la, la, la verdad que ha sido algo extraordinario apagones por donde quiera en México hay un problema sí, serio ahorita problemas con problemas con el internet pues si no hay luz pues no hay sí, internet eh, exacto uh -huh. entonces sí es un tiempo de, de cuidado y eh, bueno pues hoy queremos hacer un pequeño comentario una plática nada más con ustedes eh, al respecto del tema de hoy el pueblo de Dios ese es, va a ser el tema el pueblo de Dios quién es, es el pueblo de Dios o cómo se puede ser del pueblo de Dios eh, creo que esto es importante claro que cómo sí. podemos ser de ese pueblo eh, que no seamos nada más uh, un habitante más en este mundo sino que que podamos ser realmente del pueblo de Dios sí amen, pero sí. hay algo que hacer ¿Y, ¿Y tú qué piensas, mi amada? ¿Tú qué piensas, mi amada? ¿Tú, tú que ya estás viéndonos en este momento, ¿cómo hay que ser o cómo tiene que ser el pueblo de Dios? ¿Para ti qué, qué, qué significa ser pueblo de Dios? Eh, y, y miren, es, este tema eh, tiene varias razones de por qué ser. Uh -huh. Una de ellos es eh, como siervo de Dios como predicadores de la palabra de Dios cómo nos comportamos cómo somos uh -huh. cómo somos ante Dios ante el esposo o la esposa ante la familia uh -huh. ante los vecinos ante el pueblo en general y la congregación verdad claro. aunque ahorita las congregaciones han estado muy, muy, muy, muy tranquilas este, Cómo, ¿Cómo debe ser el pueblo de Dios? Y no estoy hablando de los siervos de Dios, sino del pueblo en, to, en uh -huh. general, en total. Uh -huh. este, entonces, eh, gracias es. Carritos. Se está reportando por ahí Carritos Chuk. Esto quiere bendiga, decir, que Carlos. Nos, nos estamos oyendo bien, nos estamos viendo bien. Qué bueno. Así eh, es. Carritos, por allá en la, en la capital de México. Eh, ok, gracias Carlos. Bendiciones, Carlos. Eh, eh, este es un ex joven. Comentaba en uno de los videos anteriores, ¿verdad? Y lo tuvimos a Carlitos aquí vía telefónica hace unos días. Así es. Este. Cuando él era un muchacho, que nos escuchaban allá en. en Cancún, en, Cozumel, en el Cozumel, Cozumel por allá. Quintana, por allá. Este, y a los años nos vinimos a, a reencontrar. Sí. Y tiene, que, que... tiene juventud acumulada. <risa> <risa> algo que nos pues dijo sí. eh, cuando estábamos hablando vía telefónica eh, a través de, de el Messenger. Dice, no, hermano, la voz la tiene igualita que aquel entonces. Bueno, pues bendito sea el Señor ¿verdad? Que nos ha mantenido y nos ha sostenido Así y es Y a ti te es. digo Carlitos, bueno pues a, a, Arriba y adelante Así es, sea este, bienvenido Que el Señor también te prospera a ti eh, Tremendamente Y qué bueno que tú tienes Familia sirviéndole También al Señor Así Que, es. que son eh, pastores por allá también, En alabado aquellas áreas este, Y qué, qué, qué hermoso, ¿no? Claro Así que, que sí. eh, alabamos y bendecimos el nombre del Señor por ello. Entonces, volviendo al tema, eh, ¿por qué eh, eh, estamos contando esto? Pues uh -huh. eh, tan simple y tan sencillo, porque eh, ayer veíamos un reportaje, eh, un, documental, un documental, más, más sí. bien era un documental, de los judíos Viviendo en Europa uh -huh. eh, en Especial uh -huh. en Alemania uh -huh. Donde pues hubo un gran problema Con los judíos Sí, ahí, sí, con sí, un, tremendamente Unos crímenes tremendos que hubo eh, y, y pues eh, Pero me quedé sorprendido En cómo esos judíos Ajá uh -huh que tienen sus sinagogas ahí para supuestamente para predicar la palabra de Dios, uh -huh. pero no viven como el pueblo de Dios. No. no viven. viven como cualquier hijo de vecino. <ríe> entonces... Haciendo eh, sus, sus, sus propias doctrinas. Su, eh, eh, doctrinas exacto. Eh, doctrinas exacto. humanas. Eh, entonces, esto me hizo pensar, o nos hizo pensar a mi sí, esposa sí. y a mí, eh, esa cuestión eh, de que... Sí. ¿Quién, ¿Quién es el pueblo de Dios y cómo debe, de, y cómo debe de ser el pueblo de Dios? Así es. Entonces, por eso el, el tema de, de hoy es el pueblo de Dios. A los suyos vino, pero no lo recibieron, el Señor Jesús. ¿no? No, pues o sea... sí. Entonces, podemos ver que todavía en el día de hoy, pues eh, ese pueblo eh, judío, uh -huh. en una gran mayoría... Qué bueno que sí hay cristianos también. Sí, claro, sí. Pero en, en su gran mayoría siguen con sus costumbres y su, sus tradiciones. tradiciones y y sí. veíamos en el reportaje este eh, cómo eh, viven una vida en cierta forma de austeridad, uh -huh. en cierta forma, uh -huh. pero otros no. Otros no. Este y cómo eh, se desvía el mensaje porque uno de ellos hablaba y, y, y es un líder uh -huh. que pues sí tienes que, que, que leer la, la, las Escrituras pero, pero no es lo más importante uh -huh. sí esos son sí. interesantes pero, sí, pero no no no tan importantes menospreciándose o eh, sí eh, eh, eh, y de, decía que pues la vida hay que vivirla, nada más, uh -huh. o sea eh, un, una, una forma de pensar muy pues muy, muy, muy, muy livianita, muy, sí, muy por encima muy like, como uh -huh. dicen por muy acá por encima muy muy relativo muy eh, en, entonces esto nos lleva a, a la cuenta de que pues entonces, el pueblo de Dios, ¿quién es y cómo debe ser? Exacto. Entonces, también hemos visto eh, eh, a través de, de los medios eh, predicadores de congregaciones más o menos regulares grandes eh, que visten a veces muy a la moda uh -huh, eh, uh -huh. con sus, sus ropas así. Eh, como que están rotas o, sí. o, o están rotas o, muy, o así, muy, medio deshilachadas como decimos muy, eh, muy, en, a en no modo, muy acomodando el mundo, ¿verdad? Eh, eh, exacto uh -huh. y, y son siervos de Dios uh -huh. y están predicando y están ahí en el, en el púlpito están ahí en, en la plataforma ahí donde se predica la palabra de Dios sí. y digo, wow sí, wow. pues es que no... eh, que no nos pasa? Ha, ha, ha agarrado tomado con seriedad las cosas del señor uh -huh. porque para para el señor este debe de ser lo mejor este eh, o sea no debemos de descatimar de, de este el cómo vestirnos arreglarnos sí pero muy este pues ordenadamente no a, a a anda el mundo, o sea, las modas, to, todo, todo, todo. Sí, porque, por ejemplo, Entonces, todas esas personas que andan con ropas así, que están rotas y todas esas cosas, por una moda, Decentemente. Uh, Dan a, a, como a, a saber, que me puedo decir, te sus pantaloncitos <risa> rotos, o, o, o pues, sí. uh, no, yo no tienen dinero para comprarse un pantalón bueno. <risa> sí, sí <risa> eh, siguiendo, siguiendo las, <risa> las modas de, de, de este mundo. Entonces, Qué triste y qué tremendo es que a veces como pueblo de Dios uh -huh. no actuamos como el pueblo de, real y verdadero de Dios. Sí, así es. Pues el tema, ¿verdad? Sí, claro. El pueblo de Dios ¿cómo, cómo debe ser, y yo te lo pregunto a ti, mi amada, yo te lo pregunto a ti, mi amado. ¿Cómo crees tú que debe ser el pueblo de Dios? Sí, no, pues ¿Cómo debe ser su actitud, cómo debe ser sus su, su, su acciones, sus costumbres? Eh, el pueblo de Dios debe ser un, algo diferente un pueblo santo es ¿Cómo? que en realidad este el Señor viene por un pueblo este santo escogido o sea que realmente eh, entienda lo que es ser, ser santo vivir vivir en santidad este no a como el mundo anda eh, eh, exacto exacto tenemos que ser diferentes sí Sí, sí, diferente, diferente. Nuestra acción tiene que ser diferente. Uh -huh, uh -huh. Pero no como esos bárbaros que estábamos viendo ayer. Ay, santo Dios. Dijeron, you know? pero ¿cómo es posible si es? Son judíos, pero bueno, precisamente. Son judíos, pero no cristianos. Sí, sí, sí, sí. Eh, eh, Jesús vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. No, no lo recibieron. Es, ese es el gran problema. Así es. Y cuando Jesús viene a un pueblo y el pueblo no lo recibe, entonces las puertas se abrieron de par en par sí, sí. para el resto de la humanidad. Para el resto de la humanidad, claro. Y eso somos nosotros. Hijos adoptivos. Que ven, venimos a ser como unos hijos Así adoptivos. Es. Porque a los que vino, pues, pues hasta lo crucificaron. Lo menospreciaron. Sí, sí, sí, sí definitivamente. Sí, sí. Entonces, ¿qué, qué, qué tremendo. Hay un pequeño pasaje que quiero que lo leamos ahorita allí en segunda de pedro en Digo, primera de pedro, pedro dos. Eh, capítulo 2 verso 9 uh -huh. y, y luego el verso 10 así es yo quiero que lo escuchen no voy a decir a mi esposa que no lo lea me gusta su voz de ella estoy enamorado de ah. ella parece muchachita <risa> gracias este, gracias y me hace recordar a bueno. aquellos tiempos porque <risa> oh, bueno, no, va que que mucho no, tiempo no. de eso no, pues no hace tanto. No, no. <ríe> no hace tanto. ¿Cuántas décadas? Pues nada más. Pues unos cinco, poquitos. Cinco, seis días. Ok. Bueno, nos dice así la palabra del Señor. Eh, ahí en 1 Pedro 2.9. Dice, más vosotros sois linaje escogido. Vámonos bien despacito. Linaje escogido. El pueblo de Dios es un linaje escogido. Amén, amén. ¿Qué entendemos por un linaje? Pues que pasamos a ser de, de otra categoría. Muy especial, amén. Ya no somos del montón, sino de un linaje. Uh -huh. y, y un linaje es como, por ejemplo, eh, allá donde hay reinados todavía uh -huh. en Europa, eh, que la reina tiene, o el rey tiene sus hijos, y pasan a ser príncipes. Sí, sí, sí, príncipes. Y vamos a, a dejarlo ahí nada más en ese tamaño. Uh -huh. pues, somos príncipes de, de, del rey. Sí, amén. Amén, amén. Es el rey de Así, reyes. El rey de reyes. Y nosotros somos sus, sus príncipes. O sea, somos un Acabado, linaje escogido. Así es. Pero imagínense ustedes eh, que el rey, vamos a hablar de un rey humano, allá donde hay reinados. Uh -huh sus hijos anden todos por sin ningún rumbo, y son, son, son los príncipes, y que anden como, como, como cualquier hijo de vecino, como usted dice por ahí, eh, muy ecologicamente, ¿no? Sí. Va a decir, oye, oye, espérate, espérate, me estás eh, dañando con, con tu actitud, con, con tu, forma me estás de ser, de, de tu forma de ser, ¿sí? De, ¿sí? Uh -huh. Acuérdate que yo soy el rey, Tú eres un príncipe, Debe, ¿cómo te estás comportando? Debes de comportarte como tal, ¿sí? sí? Entonces imagínate, el, como pueblo de Dios, ¿Sí? venimos a ser eso, como esos príncipes, por eso dicen, mas vosotros sois linaje escogido. Amén, linaje escogido. ¡Wow! Así es. Ya cuando podemos ver eso, y lo está escribiendo eh, Pedro, y eso fue más o menos allá por el año 60 después de Cristo uh -huh. entonces así es eh, tomemos eh, eh, eh, esa eh, eh, esa eh, actitud eh, que eh, queremos de tener algo como especial. un pueblo escogido como de, o de un linaje escogido tenemos que, que procurar ser Acorde, a, acorde a, a como dice la escritura. Acorde, acorde, así es. Un real sacerdocio. Fíjate, un real sacerdocio. Real, y Entonces, sacerdocio es de, de, de servir. Sí. De los servidores. De los servidores. ¿Verdad? Pero que, que, que sea de carácter real. Real, real. Entonces. Nación no eh, santa. Digamos que, que no era una predicación, es simplemente un comentario <coughs> ¿Por qué? Porque que, que queremos que, que como una reflexión. Una reflexión, una reflexión. Que, de, que nos de cuidemos cómo, cómo de estamos cómo viviendo. estamos viviendo y cómo estamos actuando. Nuestra vida, sí. Porque qué razón. Porque si queremos ser hijos de Dios y queremos ser de este pueblo de Dios, algo tenemos que hacer diferente. Claro, claro que sí, claro que sí. Sí, porque para el Señor debe ser lo mejor. ¿Lo mejor? Debiera de ser así. Así ¿verdad? es. Eh, entonces, eh, ¿habrá necesidad de hacer cambios? ¿Tú qué crees, mi amada? ¿Tú qué crees, mi amado? Sí, no, pues... ¿Será necesario hacer cambios en la vida? Definitivamente. Uh -huh. Habría que entender bien lo que Dios trata de decirnos a través de las Escrituras, de cómo debemos de ser nosotros, cómo debemos de actuar nosotros. Sí, claro, claro. Sí, porque... Yo creo que tenemos muchas cositas que arreglar, aún nosotros mismos, ¿eh? Sí, sí, to todos, en sí todos, todos, porque ¿Sí? pues así es. Así okay. es. Entonces nos quedamos en Real Sacerdocio. Real Sacerdocio, Nación es, Santa. Nación Santa. Nación wow. Santa. Entonces no, ya no es... Cualquier nación. No, no, no. Nación santa. Hacia la santidad. Uh -huh, uh -huh. Así es. Hacia estar <coughs> en, una, en un orden más acorde con Dios, porque Dios es santo. Amén, así es. Y dice que sin santidad nadie le verá. Nadie verá, Señor. Así entonces, es. Entonces, si somos entonces una nación santa, Debemos de tratar de vivir en esa santidad. En esa santidad. ¿Qué es vivir en esa en santidad? En esa, en esa obediencia. Oh, uh -huh. porque pues tenemos que quitarnos de encima muchas cositas que, que no nos ayudan uh -huh. a vivir en esa santidad. Así es. Que cuando las desconocemos, ah, pues no vamos como Juan por su casa. Uh -huh. Pero cuando ya empezamos a entender y empezamos a leer... Y, y, y lo que pasa es que estamos viendo la, la palabra de Dios lo que nos dice. Amén, amén, así es. Dios nos así quiere es. ordenar a través de su santa palabra. Amén. Por eso yo, yo lo, lo he dicho y lo voy a volver a repetir. Yo tengo mi teléfono, telefonito y yo también aquí podría eh, usarlo para predicar. Pero prefiero. Sí, la palabra. la palabra, a veces así es Aquí, aquí está diciendo Mi amada, amén. aquí está diciendo mi amado Así es Que somos una nación santa Como pueblo de Dios Un pueblo adquirido por Dios Y que somos un qué Un pueblo, pueblo ad... Que somos un pueblo adquirido por Dios. Dios Amén, así es O sea, cuando Jesús vino a esa tierra Vino y ofreció su propia vida Amén Porque Dios se humanó en, en Cristo Jesús. Se humanó en Cristo Jesús. Dio su vida, entonces su sangre, todo. Fue para adquirirnos a nosotros, mm -hmm. para tomarnos a nosotros, para darnos esta oportunidad de ser de ese, de ese pueblo sí. del cual es el, él es el rey. Amén, él es el rey, sí. ¿Y para qué fue? pues Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. De las tinieblas a su luz admirable. Ah, ahí, ahí está. Así es. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes. Así es. A, a veces decimos, oye, que qué bonitos qué, qué talentos, son, o son las, las virtudes que tienen las personas. Uh -huh. eh, a, hay, hay personas que son muy virtuosas, que son, eh, pues que, que tienen esos talentos. talentos Por ejemplo que sí, carlitos sí. Que pues eh, ya eh, el Señor lo enseñó a cantar, a cantar alabanzas para, para el Señor. Entonces, con, es. con esa virtud, uh -huh. ¿verdad? Eh, con, con ese talento, con esas capacidades que Dios nos puede dar a todos. Sí, así es. A cada quien en el orden Dios? que le corresponda. Uh -huh. Así Nosotros vamos a ser cantantes como, como Carlos o como uh -huh. otros más que hay que hay muchos. Perdón. Eh, pero imagínate que, que tú le digas al Señor, ay, Señor, yo quiero ser útil en su obra. ¿Yo qué puedo hacer? Sí, sí. ¿Yo qué puedo hacer, ¿Qué Señor? Puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Yo no canto. Uh -huh. Hay, a, hablo un poquito aquí, pero <risa> pero tampoco soy una, una, un predicador así tan e elocuente, así, que qué bárbaro, oye, el hermano Cavazos, no, no, no, no, no, no. tampoco, no, tampoco. No, no, no. Tratamos de ser simples, sencillos, pero sí, con teniendo o tratando de tener la capacidad de discernir. De discernir, poder este, enseñar, poder compartir. E e exacto, entonces, ¿por qué? Porque... Se hace necesario. Se hace necesario. Se, se hace, hace necesario. necesario que haya virtud en nosotros. Sí, amén. En ti, mi amada, en ti, mi amado. Pues, eh, así es. Que, que haya esa virtud, mm. que, que haya ese deseo de veras de, de poder estar en el Señor. Amén, así es. Que podamos así, eh, pues, sirviéndole a Dios con dignidad. Amén, así es. Yo eh, creo que eso es algo que debe ser bien interesante. Servirle a Dios con dignidad. con dignidad. Que Dios diga, oye, qué bien estás haciéndolo. Así que que diga, sí, sí. tu hija qué bien lo estás haciendo, sí. tu hijo qué bien lo estás haciendo. Síguele, sí. camínale, así avánzale. Es. Sí, porque porque es, es necesario, este, ahí en, en Efesios este, 3 del 14 al 19, este nos, nos habla también, este, ahí en segunda de Pedro uno, del cinco al 8 también. Este, vosotros también poniendo toda diligencia, dice, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, ¿verdad? Exacto. A nuestra fe virtud. A la virtud que conocimiento, ¿no? el conocimiento, el conocimiento, así es. Y al conocimiento que pues dominio, dominio, propio, dominio propio, dominio propio. Y al dominio propio, ¿qué le vamos a, a, a hacer? Pues paciencia, al dominio propio, paciencia. ¿Y a la paciencia qué? Pues la piedad. Ajá. La piedad. ¿Y a la piedad qué? Pues a la piedad el afecto fraternal. ¿Y al afecto fraternal qué? Oh, pues el amor. Pues si estas cosas están en nosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ¿cuál es el propósito de todo esto? Así Ahí es. pusimos una nota, eh, la, la estoy viendo aquí en, en mi teléfono, en eh, lo que pusimos. Ajá. Decido hoy mismo mm, mm, hacer mm. cambios en tu forma de pensar y actuar. Pero tú tienes que tener ese, sí. esa, ese, ese deseo. Ese deseo, sí. De, de querer hacer cambios en tu vida. Sí, sí, sí. sí pues. e e esto que estamos leyendo aquí de las escrituras es para hacer cambios. Sí, sí, porque si se lo pides al Señor mm. de corazón, el es, Señor te lo va a dar. E exacto. Si eres pastor. ¿Qué cambios tienes que hacer? Así es. Si eres un miembro de la congregación, ¿qué cambios tienes que hacer? Exacto. Si eres cualquier cristiano que, que, que ha nacido de nuevo en el Señor, ¿qué cambios tienes que hacer? No te puedes quedar como estás. Claro que no. Claro Eso tenemos que, que no. entenderlo. ¿no? no podemos continuar siendo siempre igual. No, no, no. Y no, mucho no. menos que ahora, ¿no? No, no, no, no. Tenemos que tratar de... Hacerlo cada vez mejor. Los cambios mejor, tienen que existir, mejor, claro que y sí. Mejor. Claro que sí. Es Así con el es. matrimonio. ¿Por qué hay tanto divorcio? Hay parejas que a los dos o tres días ya, ya se andan separando. Sí. hoy sacan de acá, dejan la, la, la fiesta apenas y, y ya, ya están divorciándose porque ya, ya, ya, ya hubo un contronazo por sí. ahí con las ideas. Oye, pues es que no no no hubo un, un este una una madurez suficiente para entender lo que es el matrimonio, que el matrimonio ¿Sí? no, es, no es nada más este por un por un ratito y, y no, no es como este un cambio de ropa, ahorita me pongo esta ropa y al rato me pongo otra, al matrimonio no es así. Sí. Y si no te gustó mucho, pues, vas y cambias o, y te pones otra. Pues no. O, o, no, no, no, no, no, no, pues, no. Pues no puedes andar cambiando. No, no puede, no, no puede ser así. De marido el, o de mujer. Pues a cada es, rato que, que no, ya, está, ya, ya se me puso es, media, sí. media feita. No, pues mira, la no, más no, guapa. El matrimonio es algo serio. Algo serio y, y, y que tenemos que, que respetar y respetarnos y, y, y estar en, en un. En un entendimiento, en un mismo sentir, en un mismo querer, en un mismo todo. Sí. Para, para que no haya esos conflictos y esas diferencias. Así es. Entonces, miren, dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que... Que nos llamó. Que nos llamó. De, de, las, tinieblas, de las tinieblas. De las tinieblas. A su luz admirable. A su luz admirable. Uh -huh. Porque cuando no estamos en el conocimiento de Dios, estamos en las tinieblas. Sí, sí, sí. Definitivamente. Mira, ahora que ha habido todos esos apagones, todo eso, eh, por uh -huh. la cuestión de, de lo que ha pasado con, la, con esa tormenta las tormentas inver invernal. tormentas invernales, sí. ¿Cuánta gente se quedó prácticamente en tinieblas? Sí. ¿Cuánta gente o oh, pasando mucho frío porque eh, pues no hay aire acondicionado, o sea, no hay calefacción. calefacción sí. y, y pues no puedes irte a un hotel eh, porque el hotel a lo mejor también está teniendo problemas. Sí. Eh, porque si tú tienes en tu casa problemas el, del, el hotel de la esquina, pues a lo mejor también tiene problemas. Sí. ¿verdad? Entonces. Sí, no, no, no, no hubo una pues una preparación. Entonces, no, no ¿qué, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Salir de las tinieblas en las que a veces nos encontramos uh -huh. y que no nos damos cuenta, ese es el problema. Sí, sí, sí, no se le da la importancia que se le debe de dar. Miren, voy a, a mezclar un poquito nada más para, para que el batidito este eh, te, tenga más sazón. <risa> es, es como la política. Cuando uh -huh. tú estás escuchando... Al predicador de ese país, vamos a sí, llamarle así, ya. que es el, el principal, el mandante, el, el, el presidente, vamos a llamarlo de esa forma. Uh -huh. Oye, y estás, te está él diciendo cosas que, que no son posibles ni que son creíbles, pero tú se las aplaudes como quieras. ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¡Ja, <risa> ¿Y ¿Dónde está? ¿Qué, el, ¿Qué hay aquí arriba? El entendimiento el raciocinio, raciocinio, ¿dónde está? Lo tienes como un dios. Y no importa cuántas mentiras diga para seguir si creyendo. Oye, no, no, no, no, no, no. Despierta tú que duermes. Pues sí, sí, sí. Pues eso los lo que, que está... nos dice eso. Bien alerta, Despierta tú que duermes. Alertas, alertas, alertas. ¿Por qué? Porque lo que está mal está mal. Claro. Y no podemos tapar la, la verdad con otra mentira. No, no. Porque todo, la, la mentira tiene que ir haciendo más grande y más grande y más grande, porque la anterior ya era, era más chiquita, pero ahora tiene que ser más grande para poder tapar la otra mentira. Sí, sí, ¿no? Y, y, y se va haciendo un, una cadena de mentiras. E, e, exacto. ¿Y cuántos presidentes hay así en el mundo? Sí, no, no. Hay mucha corrupción mucha Los corrupción. hemos tenido aquí en Estados Unidos Los uh -huh. hay en México, los hay en Centroamérica Los hay en Sudamérica Y los hay en Europa Y los hay en Asia y los hay donde quiera Sí, sí Mucha corrupción no, no, no, no es el privilegio nada más De, de, de un pueblo en particular No, no hombre no, no. En todas partes del mundo hay Esa clase de demandantes Que, que no saben ni cómo se llaman Sí, definitivamente. Así es. Entonces, lo mismo sucede en las, en, en las congregaciones. Sí, porque no, no, no estuvieron preparados o, o, o bien, bien descuidados. Vino el, el, el enemigo y les sembró la mentira y no dejan la mentira. Así es. Eh, estaba leyendo hace un momento... Eh, Uh, a ver. Dice aquí En el, en el capítulo 5 uh -huh. Verso 8 Sed sobrios uh -huh. Y velad Fíjense uh -huh. lo que dice ¿Es Sed 15? sobrios y velad Porque vuestro adversario El diablo uh -huh. Como el león rugiente Anda uh -huh. alrededor buscando A quien devorar uh -huh. Uh -huh. Es lo que no dice primero. Sí, es sí, sobrios y verdad, porque vuestro uh -huh. adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Uh -huh. ¿Al cual? Al cual resistir firmes, firmes en la, la fe. fe. Sabiendo. Por, ajá, sí. por, por eso hemos hablado de la fe. Y, y, y estamos continuando hablando también de la fe ahora. Sí, claro. Pues, es, esa fe es que nos puede ayudar a vencer. Toda adversidad de la vida. Así es. La fe siempre debe estar ahí. Eh, eh, siempre, siempre. Siempre, siempre, ¿eh? siempre, siempre. Al cual, dice resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros, en vuestros hermanos, en todo el mundo. Así es, en todo el mundo. Uh -huh. Ya ya la escritura nos está dando santo señas y razón. De, de cómo tienen que ser las cosas. Entonces, mis amados, ya para finalizar, volviendo acá a la parte inicial. Sí. Verso 10, el de capítulo 2 de, de, de, de 1 de Pedro. Si vosotros que en otro tiempo, en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ok, en otro tiempo uh -huh. no habíamos alcanzado todo esto, uh -huh. pero ahora la Escritura nos está enseñando y nos está diciendo que ahora sí. Así es, así es. Y la misericordia está va embarradita así, como cuando tú embarras ahí de tu, tu panecito desde esa mermelada de amor, uh -huh, uh -huh. de amor, de misericordia, así es, de así compasión es. Amén. hacia tu gente que te rodea. Y mis amados, siervos y no siervos, tenemos que hacer cambios. Sí, sí, sí, porque definitivamente los cambios tienen que, que ser amados, yo ruego como... Yo os ruego como a extranjeros, dice, y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esa es, pues sí. es la, la, es, lucha, es, es una la lucha, gran lucha que hay. Uh -huh. Es una gran lucha. La, una guerra espiritual. Ah, así es. Es una guerra espiritual. Entonces, mire, ya, ya, vamos, con, ya vamos a completar 38 minutos. Así es. Vamos a la oración. Así es, así es. ¿Te gustaría, ti hacer cambios? ¿Te gustaría de ver hacer cambios en la vida? Ándanos a ver. Ahí puedes dejar un, un, un mensaje ahí donde estás viendo en esta plataforma. Lo vas a ver en YouTube, lo vas a ver en, en Facebook, lo vas a ver en Twitter, lo vas a ver en, en otras plataformas más. Ahí donde tú estás. Y estás viendo, estás escuchando. Déjanos un mensaje. Y dinos, yo quiero hacer un cambio. Aleluya. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Pues te vamos a apoyar con la oración. Para que Dios te dé la fortaleza, amén. la confianza y la seguridad de ese cambio. ¿Por qué? Sí, Porque, como les decíamos ahorita. Decide hoy mismo hacer cambios en, en tu forma de pensar y de actuar. Pero tú tienes que hacer el cambio. Tú tienes que querer. Dios está deseoso que lo hagas. Porque a eso vino Jesús. Él vino uh -huh. a dar su vida por ti, y por mí, y por Amén. toda la humanidad. Así es. Pero depende de nosotros. Si lo aceptamos, no lo aceptamos. Si lo recibimos, no lo recibimos. Uh -huh. Uh -huh. Así es. Si queremos el cambio, no queremos claro, el cambio. Claro. Entonces. Es que esto es para vida eterna. Eh, eh, exacto. Entonces, mi amado, mi amada, ¿qué te parece si oramos? Uh -huh. Tú un poquito ahorita nada más con la oración. Pero tú tienes que tomar una decisión si necesitas decisión. más. Y ponme un simple mensaje. Y pues, no es que me pongas. Yo quiero que oren por mí. Uh -huh. Al poner tú ese mensaje, yo voy a saber quién, quién me lo está poniendo. Así es. Entonces, hazlo. Y que ese, ese punto que tú haces de, de, de acción, el Señor te va a estar viendo. Más que yo, el Señor lo va a estar viendo. Uh -huh. Y es Dios quien te va a bendecir. Nosotros solamente vamos a apoyarte con la oración. Pero el cambio está directamente de, de parte tuya. Claro, es muy... Nada más tú, nada más tú lo puedes hacer. Ese cambio es tuyo, es, muy es, es tu propia decisión. El Señor ya es. vino y hizo su sacrificio. Él ya Nosotros hizo. ya te comentamos aquí, ahora tú tienes la, la decisión de hacer los cambios. Si tú no haces el cambio, pues no va a pasar nada. No, Vas no a, a como nada. Así es, así es. Pero si tú haces el cambio, si tú haces la decisión, entonces el Señor es quien lo va a hacer. Así es, amén, amén. Así es. Y deja que Dios bendiga tu vida. Deja que Dios bendiga tu vida. Permítele a Dios bendecir tu vida. Oremos. Amén. Padre Santo y no, Eterno Cristo, y maravilloso. Alabamos su santo nombre, Le alabamos y le bendecimos, Gracias Señor. Por su bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, Gracias porque a través de esta santa palabra usted este nos enseña mensaje, y nos dice. Señor. Lo que sí, tenemos que hacer Cristo. como pueblo. Sí, señor. Gracias, Padre Santo, no, porque Cristo. nos permite poder ver y entender sí, señor. lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Lo que estamos haciendo bien lo podemos todavía mejorar más, Señor. Sí, Señor. Pero lo que estamos haciendo mal santo. es tiempo de parar y corregir. Sí, Señor. Y, Señor, Demos que a través de eso el Usted nos la dé la capacidad y el deseo, Señor, de servirle aún mejor. De poder hacer señor. esos cambios totales sí, señor. y radicales en un momento señor dado. Cristo. Sí, Señor. Para servirle a usted, Señor. Sí, mi Padre, así es, Señor. Y todos lo podemos hacer. Que somos como la hierba del campo. No hay quien no pueda hacer algo. Sí, Señor. En ese cambio de vida. Glorificado sea, su Señor, nombre, Padre. Usted mismo vino y se entregó. Sí, Señor. Para darnos a nosotros vida. Dando su vida, Señor. Que no rechacemos esto, para Señor. Que como una gran oportunidad. Vivamos. De venir ante usted. Sí, Señor. Y decirles: aquí estoy, Señor. Bendito su nombre, Padre. Cámbiame, transfórmeme. Oh, santo eres, Jehová de los ejércitos. Y si tú nunca le has aceptado, dile, dile al Señor. Alabado, sea señor. Su nombre, Señor. Yo no quiero ser Porque una persona nomás religiosa y decir que, y decir que yo tengo mi corazón, religión. Estoy, no, yo quiero tener esa relación perfecta con usted, sí, Señor. Cristo. La que religión no sea, te sirve Cristo. si no tienes la relación perfecta con Dios. Única. Santo, Porque santo, Dios no es religión, es relación. Sí, señor. Es como un matrimonio. Bendito su nombre, señor. Tenemos que entregarnos el uno sí, al otro. Sí, señor. Para santo. poder ser un matrimonio feliz. Así es nuestra relación sí, con Dios. Sí, Tenemos que, sí, que recibir a Cristo Jesús y amarle. Aleluya, sí, Con todo nuestro ser. Amarle, Así recibirle. Es, entregarnos a Él y decirle, sí, señor. señor, usted gobierne mi vida. Glorificado sea su nombre, Padre. Usted gobierne vida, mi vida. Toque corazones, Padre. Usted gobierne mi vida, Señor. Anhelo, usted diríjala por la senda corazón. que yo debo de caminar. Sí, Señor. bendito Ya no bendito quiero ser igual, sea, señor. señor, yo quiero mejorar, yo quiero ser mejor. Sí, señor. Quiero agradarle, Señor. Y quiero sí, señor. que se cumpla su palabra en mí sí, cuando señor. dice que sí, somos un linaje escogido, un real sacerdocio, sí, una un pueblo santo. Sí, señor. Gracias, y para padre, eso por necesito hacer amor. muchos cambios en mi vida, Señor. Su grande misericordia, Padre. Ayúdenos, Padre Santo. Sí, Señor. Ayúdenos, Señor, a hacer esos cambios, totales Gracias. y radicales. Sí, aleluya. Glorificado para poder hacer su nombre padre hacer su perfecta voluntad gracias señor gracias, y así señor. yo poder extender mi mano sí, hacia otros creyendo. necesitados sí bendito su nombre señor ahí donde yo vivo ahí donde está mi comunidad ahí donde sí, señor. yo habito y donde yo me muevo donde yo me desarrollo sí, señor. que ahí señor manifieste su poder yo señor pueda manifieste su poder. ser una persona totalmente y extremadamente diferente que esa, y que digan ese deseo en Oye, qué hiciste? por qué ahora eres diferente diles porque Cristo es en mí aleluya y Cristo el plan es que vive yo en sea mí. Vive en mí, sí, una aleluya. nación santa sí, un pueblo adquirido por Dios sí, sí. para dar las buenas nuevas a toda la humanidad. Sí, Señor. Aleluya. Para su honra, para su gloria. Sí, señor. Y Lo para su alabanza. sea su nombre, Señor. En Cristo Jesús. Honra, gloria y alabanza. Sean de Padre. Aleluya. Gracias, Amén. Señor. Amén. En el nombre de este amado Amén. Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Mis hermanos pues hasta aquí llegamos. Ya son 46 minutos. Pero. Bueno, Yo pues creo que han sido. El tiempo. Unos minutos preciosos. Bueno precioso. Yo, bonito, yo sí lo sí, considero. Estamos en, en, en su palabra y, y compartiendo compartiendo su palabra y esperamos en el Señor que, que las personas que han visto y han escuchado y los que no, bueno, pues lo van a ver porque hay, ahí, ahí está. está. Ahí está, en su tiempo, que hagan eh, ese, ese espacio, ese tiempo para para ver y, y, y poder... Tener una experiencia personal con el Señor, porque eso es muy personal. Fíjate, acabas su, de mencionar algo que vida. es bien importante. Es una experiencia personal. Una experiencia personal. Tienes que tener esa experiencia personal es. con Dios. De haberle amén. recibido y entregado tu vida al sí, Señor. Amén, y que amén. Él la dirija por donde Él quiere. Amén, así es. No por donde tú quieres, ¿eh? No, no, no, no. No, no, no. No te no. equivoques. Dile, Señor... ¿Por dónde debo caminar? Guíenme, así es. Guía, guía, guía mis pasos. Guía mi vida. Pues Dios me no les, les diga. Bendiciones para todos. Gracias por eh, estar este tiempo con nosotros. Y gracias también por compartir compartir estos videos. El Señor le bendecirá importante. grandemente. Porque es necesario que se haga. El Señor viene pronto. No, eso me gusta. Mejor no. compártelo. El Señor viene pronto y viene por un, un pueblo escogido, así, un pueblo santo y necesitamos del Señor. Así es. Así Ahora, es. si me quieres también compartir el me gusta, pues dánoslo, dá pero después de haberlo compartido. Así a una, es. dos, o tres, o cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez, ve veinte personas, tú sabes a cuántas, pero compártelo. Y ya después de pilón me puedes dar ahí el me gusta. Así es. Pero ya lo compartiste, eso es lo más importante bendiciones bendiciones para todos